14 horas, 14 minutos, estás en la tarde del Magazine, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 3 de la tarde, haciendo de tu tarde la mejor tarde de tu vida. Pero este es el momento, es el lugar para todos los emprendedores. Como dice ella, mis queridos emprendedores, le vamos a dar la bienvenida a Visión Empresarial con la coach Desiree Antequera. Hola, Desiree, ¿cómo va? Hola, hola, Cari, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí todos mis emprendedores de Radio Mix? Acá, súper, súper bien, acá esperándote, porque claro, traemos buenas novedades vos siempre. Sí, sí, está súper, súper herramienta para todos los emprendedores, cari Hablemos de Instagram, que es ahí la, la red social. Muchos dicen TikTok, viste, dicen, ah, la principal TikTok, pero te digo que Instagram es la principal. Eh, la que está en auge ahora a la hora de vender, tenés que vender por Instagram. Bueno, tal cual. Y esto, estos trucos que vos eh, vas manifestando, ¿no? Eh, con el tema de, de vender, de, de poder eh, vender nuestros productos en el Instagram. Contanos un poquito qué es lo que vamos a, a escuchar hoy. Y sí. Eh, fíjate, Cari, que eh, ya sea que vos, eh, como emprendedor, manejes, vos digas, bueno, yo voy a manejar mi red social, voy a manejar yo mi Instagram para vender, o como así también que lo tercerices, es que diga, le voy a pagar a otro para que me lleve a alguien que haga marketing digital. Eh, Tengas estas dos opciones, sí o sí eh, vas a tener que determinar, bueno, ¿qué quiero hacer yo con mi Instagram? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero conseguir? Eh, con, con mi Instagram, y qué, quiero, qué beneficio quiero para, para, para mi emprendimiento. Porque Instagram te puede servir eh, de, de dos maneras. Puede ser ahí como, como una campanita, como un timbrecito para, para que la gente vaya a tu local. Entonces ahí tu estrategia va a ser una. Eh, o puede ser también como una pequeña ventana eh, a, hacia la venta, porque vas a decir, no voy a invertir en un local, no quiero alquilar local. Quiero vender 100% de, por Instagram. Entonces, ahí tu estrategia va a ser otra. Eh, no nos olvidemos que lo que nosotros querramos comunicar eh, por Instagram eh, va a ser el, el resultado luego de lo que queremos conseguir con nuestros clientes. Quiero que mi cliente vaya a mi local, que toque el timbre ahí en mi local, lo quiero lograr. Bueno, ¿qué estrategia debo utilizar eh, para eso? ¿Qué publicaciones? tengo que hacer eh, eh, para lograr eso. Pero antes, antes de contarte eso, eh, debes saber eh, eh, algo eh, básico, clave para esto que eh, vos, eh, para establecer tu Instagram de tu emprendimiento, lo primero que debes definir es tu personalidad en Instagram. Esto quiere decir eh, tu logo, tus colores, tus plantillas, eh, no nos olvidemos que las personas nos reconocen en Instagram a través de la cantidad de historias que van a ver nuestras, entonces vos al repetir tus logos, en, tu logo en esa historia, tus productos, tus colores, es como que el cerebro de las personas nos empiezan a asociar. Asocio este logo que ya lo vi con este producto que ya lo vi y que lo veo. Si estás poniendo siempre cosas diferentes o estilos diferentes, es como que no logras obtener ese beneficio de asociación que hacen las personas. Entonces, definí para tu Instagram tu personalidad de Instagram. ¿Qué quiero? ¿Qué colores quiero mostrar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué plantillas quiero mostrar en Instagram? Y, ¿O las realizas vos con algún programa que te bajes? Eh, que, que lo puedas hacer fácil con tu cel, o le decís a tu encargo de marketing, mira, quiero eh, abocar mi Instagram a esto. Luego que ya eh, definiste eso, ahí sí puedes ver qué estrategia de publicación voy a utilizar para Instagram. Porque vos fíjate que si vos querés que la gente vaya a tu local, que conozca tu local, tus publicaciones van a tener que ver justamente con eso, con tu local. Claro. Voy a hacer publicaciones de mi ubicación de mi local, qué tengo en mi local para ofrecer, qué ofrezco en mi local, qué productos hay. Por ahí me pasa que, pues sí, si tengo muchísima variedad de productos. Hago un paneo general. Eso a la gente le intriga. Ay, mira lo que se ve allá, mira lo que eh, hago un pequeño vivo, un pequeño Reels ahí mostrando mis pasillos. Eh, en, esos, en esas horas picos donde tengo gente, eh, donde, donde tengo muchos clientes, y eso quiero mostrar, eso quiero comunicar. Quiero comunicar mi local, quiero comunicar que la gente vaya a mi local. Ya si yo voy a decir, no, bueno, yo voy a vender, eh, no tengo local, vendo solo por Instagram mi producto. Bueno, cosas claves para tener en cuenta. Fíjate que ahí te requiere un trabajo más minucioso. ¿Por qué? Porque si vos tenés un, podés tener un solo producto que vendas o podés tener una cartera de productos, ahí vas a tener que eh, eh, definir, por ejemplo, una semana muestro uno, otra semana muestro otro, o muestro un conjunto, o un combo. Eh, pero te, te va a requerir que eh, vayas mostrando tu producto de manera eh, eh, minuciosa, más detallada, mostrando detalles y, y, una, y una estrategia eh, muy buena. Por ejemplo, el otro día escuchaba eh, un emprendedor acá en Córdoba que decía, eh, yo sé que productos como el mío eh, puede haber muchos en el mercado, de mi variedad. Yo sé que el mío es único. Y por ahí está un poquito por arriba de, de, del precio de los demás, de la competencia. Entonces, esta estrategia de marketing tiene que ser bien, bien abocada en decir, ¿qué voy a ofrecer yo? ¿Qué tiene mi producto en, en especial? Ya sea producto, sea servicio, lo que sea. ¿Qué hace que se diferencie del resto? Por ejemplo, ¿es la calidad? Yo sé que mi producto puede parecer similar al de la competencia, pero en, en realidad mis materias primas son de calidad. Sí, subite un reel ahí, subite un vivo cuando estás haciendo la, cuando estás haciendo la producción. Que, que la gente vea, vea las marcas de tu materia prima, vea cómo le haces, vea el, el, la, la pasión que, que le pones. Eh, y, y por ahí te aconsejo que no pongas el precio ahí en la publicación de Instagram. hace eh, que la gente se comunique con vos, porque ya ahí la gente eh, va a tener como un, una... Eh, una preinformación, si se le quiere decir así, de tu producto, eh, y, y, y te va a consultar el precio, y por ahí el precio les va a parecer caro. Pero ojo, ya vio toda la información y toda la vidriera que vos le diste ahí en Instagram de la calidad, eh, de que tu producto es artesanal, eh, de, de tu pasión, de lo que fuera que vos tenés para brindarle que hace la diferencia de la competencia, que no es eh, eh, tu producto un producto más. Eh, todas estas, estas pequeñas cosas y estas pequeñas estrategias te van a ir sirviendo ahí para generar esta eh, famosa, no sé, Cari, que es Instagram. Eh, Instagram, a diferencia de Facebook, eh, busca mucha comunidad. Eh, Vos empezas eh, a ver. Publicaciones de que, bueno, vos, por ejemplo, viste determinado producto y, y ves todas las cosas asociadas a ese producto, es luego verdad. que te entran como cultura. Sí, te pasa, eh, no. entonces, ¿Te creas algo y eh, te aparece todo lo que vos y estuviste después, viendo? Viste que te aparecen todas relaciones. Instagram es mucho de generar comunidad. Que, que por ahí estamos eh, mal informados los emprendedores. Decimos, ay, yo no tengo muchos seguidores. No te sirve tener un millón de seguidores si te va a comprar uno. Claro. Te sirve tener una comunidad de 100 y que te compren 90. Pero te compren. Eso genera una comunidad. Algo que eh, el, el cliente sea potencial y el cliente te elija. Entonces, ¿cómo ahí iba a decir, bueno, ¿y qué, qué hago? Pues, ¿Y claro, ¿cómo, ¿cómo lo hago hace? Esto? Por ejemplo, cursos. ¿Cómo, ¿Cómo se venden cursos en internet? En ¿Cómo Instagram? genera eh, esa comunidad? Y bueno, eh, brindándole en su primera medida eh, algún eh, algún regalo, o si se le quiere decir algo gratuito al, al, al, al potencial cliente, eh, ahí ofreciéndole, invitándole, hagamos una cita, con nuestro potencial cliente. Si yo brindo, por ejemplo, un curso, quiero, quiero dar un curso y, bueno, te, te invito a una charla informativa, te invito a, a un vivo donde voy a contar qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tengo para brindarte eh, en, en ese curso. Eh, eh, de, de igual manera, eh, si, si, tengo, si quiero ofrecer eh, un producto, es eh, ahora he visto es muy común, lo utilizan mucho, eh, el, por ejemplo, cuando vos lo recibís al producto, tenés una tarjetita de, de como agradecimiento o diciéndote que lo disfrutes eh, y eh, te invitan a que vos compartas tu experiencia en la red social. Y después vemos ahí en historias destacadas, siempre vemos eh, clientes o experiencias y, bueno, y vemos todo lo que la gente eh, sube eh, y eso sin duda también hace que eh, el cliente se sienta parte. Claro. Eh, al igual, Cari, de, eh, al momento de contestar, eh, viste que vos por ahí entras o, o ves publicaciones y ves que la gente, viste, por ahí se enoja y pone, ¿para qué suben si no contestan? O no responden, eh, viste que mucho pasa eso. Ahí eh, si vos eh, sos emprendedor y estás ahí como empezando, eh, debes tener presente eso de, de dedicarle ese tiempo a la red social, a contestar al cliente, por más de que nos parezca por ahí que el cliente no lee, no claro, lee, claro. pregunta cosas que están, no importa, no importa, contestar, informa de forma eh, Ahí se te fue la, la voz, deciré. Se sienta, sienta parte, eh, y, y se sienta ahí esa parte de comunidad. Siempre, siempre contestemos eh, a nuestros a nuestros clientes eh, y, y brindémosle toda la información, por más de que nos parezca que él por ahí eh, no leyó o lo que sea. También... Eh, eh, que no todo también sea eh, producto, sea negocio, sea, eh, ¿qué quiero eh, también comunicar? Eh, ahora se usan mucho, mucho. Vemos las plantillas eh, con, eh, qué sé yo, frases motivadoras, o que tengas un buen viernes, o arrancamos la semana de esta forma, eh, siempre generando contenido eh, positivo, eh, contenido que, que aporte, que el cliente eh, nos vea y ahí sienta eh, que, que que no sé, que somos parte también un poco de su vida, eh, el ser eh, también eh, genuinos, eh, eh, muchas veces pasa que nos quedamos por, eh, un poco creo que por vergüenza, o como que nos quedamos detrás del emprendimiento, del producto, y, y la gente por ahí no conoce ni, ni, ni quién, quién, quién es, dice quién es esta que vende, quién es, eh, y está bueno también compartir en medida eh, lo que es uno, eh, y lo que es el emprendimiento y lo que significa para uno eh, ese eh, emprendimiento. Eh, el otro día veía uno muy lindo de una, de una chica que, que hacía ropa de niño eh, y pone soy mamá emprendedora, eh, y bueno, y uno viste como que empieza como a, a, a conectar, eh, y ya dijo mamá, y dijo emprendedora, claro. y ahí te, te ves reflejada y te identificas. Eh, diferente si ella hubiera puesto simplemente eh, ropa para niños de todas las edades. Eh, o sea, como que eso a mí no, no, no me dice nada, no me genera nada. No me hubiera quedado a ver en, en, esa, en esa página. Eh, el, el igual de, de decir, eh, muchas estrategias se utilizan para el día de, eh, Siempre, siempre eh, nuestro producto va a estar identificado algún día, algún día festivo. Eh, ya sea para Navidad, ya sea para el Día de la Madre, ya sea el Día del Padre, sea Día del Niño, eh, siempre eh, debo asociar mi producto para, para, ese, para ese día en especial. Y cómo lo asocio, qué estrategia utilizo para asociar eh, mi producto, porque eh, no no basta solamente con mi publicación de poner, ideal para el Día del Niño, eh, claro, no, o ideal para la mamá. No me dice nada, no me dice nada. Vende una experiencia. Vende qué experiencia puede vivir esa, esa, esa mamá eh, ese día utilizando eh, tu producto eh, o diciendo, eh, eh, no sé, eh, para, para el día del niño, eh, el, el mejor eh, regalo para que este día del niño lo viva junto a tus hijos o juegues con tus hijos. Eh, vender eh, ya de por sí la experiencia, no en sí el, el producto. Y eso eh, tiene mucho que ver. Lo que comuniquemos lo que comuniquemos y lo que digamos en la publicación va a ser, como siempre digo, que ese dedito que vamos ahí y se detenga. Se detenga. Porque si se, se detuvo esa. es porque algo ahí llegaste, algo ahí tocaste, algo ahí el cliente se sintió ahí o sea, calificado. Eh, sí, tal cual. Eh, Instagram es nuestra gran vidriera, Cari. Nuestra gran vidriera para mostrarnos, para mostrar eh, lo, lo que quieras vender, para mostrarte como emprendedor, para generar vínculos con otros emprendedores o vínculos eh, de, de, de venta. Es realmente una herramienta eh, muy, eh, muy poderosa que hay que saberla aprovechar como emprendedores a full, no le tengan miedo, como siempre le digo, no le tengan miedo a las redes sociales, no importa la edad que tengan, no importa si empiezas con uno, con, con mil, es un trabajo diario, sí, Instagram te requiere un trabajo diario, de publicaciones diarias, de dedicarle tiempo, de dedicarle horas, de contestar, eh, si no, eh, no funciona, Tanto. no funciona. La gente necesita verte todos los días, identificarte eh, todos los días. Es un trabajo un poquito de, de hormiga, eh, pero realmente eh, da, da muchos frutos eh, y sin duda es una publicidad de muy, muy bajo costo y muy accesible para cualquier emprendedor que esté eh, sin duda empezando. Así que, cari eh, espero que, que no los haya... Le dije muchas cosas <risa> muy poco tiempo, Mucho, ¿sabes? mucho, pero también... Pero, eh, eh, tenía un montón de cosas que quería decirles de, de Instagram. No sabía cómo resumirlo no, eh, no, tanto, no pero muchas. es súper, es la verdad que es súper, súper interesante Instagram para, para que lo utilicen los emprendedores. Bueno, le decimos a todos, también el hacer una placa con algún detalle, con algo que cambie la, las estructuras, algo que, esté, que aparentemente esté mal escrito. Bueno, todo eso hace a la atención de las personas que hablábamos recién, Exactamente. porque empiezan y, a preguntar. El ser genuinos también, Karen, siempre siempre eh, ser eh, ser genuinos y ser transparentes en nuestro Instagram, porque eso sin duda eh, atraviesa, eh, ahí atraviesa eh, pantallas y atraviesa sin duda Tal cual. comunidades. Tal cual. Gracias, Decide. Nos vemos entonces dentro de dos miércoles. Nos vemos, Cari. Chau a todos mis emprendedores. Excelente <risa> semana. Chao, chao. Así pasó la coach de antes que era en la tarde del magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 3 de la tarde, haciendo de tu tarde la mejor tarde de tu vida.